Aunque sí que quiere decir que últimamente sí es cierto que llueve menos bueno esta semana ha estado lloviendo allí mucho y, pero bueno pero por ejemplo no hay ese problema. el planteamiento Juan David, es el planteamiento de llevar agua de donde a ver nunca sobra el agua pero es verdad que donde llueve más pues sobra más que donde prácticamente no llueve eh, en el norte esto cómo lo ven ustedes bueno yo creo que en Guipúzcoa no hay, no hay un problema no hay un debate eh, agrio en, en ese sentido. Quizás sea más en toda la cuenca de, de, de Lebro, o la, o la del Ebro o la del Tajo donde se produce más ese debate agrio por miedo, por miedo a que puedan dejar sin agua eh, agricultores de, de la zona. Pero la realidad, la realidad, es que se trasvase. Eh, o los trasvases creo que son necesarios para articular precisamente la riqueza en, en toda España y precisamente además esos trasvases sí que eh, proporcionarían incluso ecológicamente, ecológicamente eh, zonas húmedas en, en España que generaría una mayor eh, forestación de, de la que hay actualmente. Pero desgraciadamente lo ilógico y lo irracional es lo que se ha instalado en este gobierno. Es decir, parece que trabajan en contra del bienestar de todos los españoles, de agricultores, de ganaderos. Todo esto no deja de venir de la Agenda 2030, en la que yo estuve trabajando hace unos años en, en Noruega y ahí eh, estaba muy de moda la Deep Ecology que es lo que nos ha venido, en la que parece ser que el hombre está por debajo de, de, de la naturaleza. ¿no? Y claro, yo nunca he visto un perro que diga, oiga, para los perros que son ya viejos vamos a hacer así los de perros. ¿no? Un perro es un perro y, y vive lo que vive y no piensa en la debilidad del resto de los perros. Pero sí veo que los hombres, ante la debilidad... Eh, proponemos soluciones de misericordia y de justicia social precisamente, oye, pues para eh, asilos, para tal, pero claro, cuando resulta que parece que la naturaleza está por encima del hombre, pues hacen estas barbaridades de dinamitar presas que atentan claramente contra los agricultores, los ganaderos y el bienestar de todos los españoles. En este...